¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Por si no me conoces, yo soy Iraksumasito y hoy te traigo un video muy especial que sé que a muchos de mis suscriptores les va a interesar. persona muy especial, carismática, alegre, es amiga, es una buena paisana y una gran profesional de la salud. A gran Valencia, bienvenida. Bueno, mi amiga Ayrán, nos conocimos hace cinco años, Ayrán. Cinco años, este año cumplimos cinco, ya. Hace bastante tiempo. En el sí. 2017 llegamos al Uruguay, no nos conocíamos y por medio de otros amigos y otras circunstancias, bueno, nos coincidimos, nos conocimos y hasta el sol de hoy tenemos una bonita amistad. Hay muchas preguntas que te quiero hacer y que sé que muchos de nuestros suscriptores les va a interesar. ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos cinco años en Uruguay? Bueno, bueno. Sí, non, ¿Qué te motivó venir a Uruguay? ¿Y por qué? Bueno, bueno ¿Qué les puedo decir? A ver ¿Qué me motivó? No sé, me motivó salir de mi país Por la situación eh, Me motivó querer lograr más cosas Querer tener Todo lo que yo siempre he querido eh, Me motivó El dinero Las ganas Las ganas de, de echar hacia adelante Las ganas de crecer, las ganas de de, que, de lograr todas las cosas que yo he querido, bueno, sencillamente eso y simplemente quería venir a un país latinoamericano y que mejor para el personal de salud que Uruguay Bien, o sea, pero cuando fue ese, ese punto de quiebre en, que, en el cual tú dijiste ya no puedo seguir más en mi país, me tengo que ir Bueno, ese punto fue, eh, como todos o muchos de los venezolanos que han salido del país ese punto principal fue la situación económica del país eh, a pesar de que trabajaba en el área de salud en mi país este, y he trabajado en una institución del gobierno, este, me, las, el dinero o el sueldo no era suficiente para poder vivir y lograr cosas en Venezuela. Más allá, a pesar de que uno siempre quiere crecer y lograr y dar metas, bueno, ese punto fue el principal que me hizo salir del país, la situación económica. Creo que este es el punto de quiebre para la gran mayoría de los venezolanos que hemos tenido que emigrar de Venezuela sí, sí, por sí. las circunstancias que, que ya conocemos muy a fondo, ¿no? Y ya somos muchos los que sí, nos hemos ido de, de nuestro país, más de 6 millones sí. de venezolanos, hemos eh, emigrado a otras latitudes. Y bueno, nosotros somos el ejemplo vivo de. de esta fácil, bueno, no es fácil, pero bueno, no es fácil, pero hacia adelante, porque uno simplemente. Quiere salir y mejorar su economía, qué más, y lograr todo y lograr todas las cosas que uno quiera, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, yo, como les había comentado en videos anteriores, migré en el año 2017, llegué a Uruguay en enero, el 26 de enero, para ser específica, pero tú llegaste después que yo o antes que yo ¿verdad? Después, yo llegué en agosto. En frío, en pleno invierno, ¿ok? ¡Ah! <risa> ¿Recuerdas la fecha? Eh, el 8 de agosto, más o menos. O sea, unos días antes de mi cumpleaños, para los que no saben, cumplió el 15 de agosto, así que el 15 de agosto espero estar celebrando unos cuantos K de seguidores, por supuesto que sí, y nos sea, estábamos ahí, casi que en los meses siguientes nos conocimos, ¿no? En los ¿no? meses siguientes sí, nos conocimos, eh, llegué, como te dije?, en, en pleno invierno, frío, mucho frío, pero bueno, por suerte, adaptándome poco a poco con muchas personas que por supuesto conocí y sigo conociendo acá en Uruguay. Y nos pasó igual, a mí me costó adaptarme muchísimo al frío. Otra preguntita Irán ¿realmente te ha costado integrarte a la cultura uruguaya? Bueno, al comienzo o al... Al comienzo de todo cuando uno emigra, viste que uno viene con una cultura tan distinta y uno es tan pochinchero para aprender y para allá y para acá. Sí, así como son más. tranquilos, son más calmados, son más de su hogar, de su casa, más cerraditos Este, al comienzo eso, pues, pero después. Nada, bien, súper bien, además de que... Aunque yo que creo bien. que muchos uruguayos se han ido integrando con la cultura de nosotros, hemos hecho una mezcla, ¿no? Sí, ahora hay muchísimos que dicen, ¡Ah, llegó la venezolana! ¡Llegó la que le pone sabor! Porque ya conoces la arepa, mire, ¿cuándo me va a hacer una arepa? ¿Cuándo me va a hacer un pabellón? O sea que ya nos hemos ido entremezclando. Ya en diciembre los compañeros de trabajo me piden ayacas y, y pan de jamón. Ya, ya han conocido, así como nosotros sí. nos hemos integrado a su gastronomía, a su cultura, creo que ellos también... De alguna manera nos han recibido hermoso, precioso. precioso y nos han brindado ese calor de, de familia que lamentablemente eh, Dejamos. tuvimos que dejar atrás. Pero obviamente no olvidado pero por circunstancia bueno, están allí esperando eh, volverse a encontrar con nosotros, a darnos ese abrazo familiero y por lo tanto, te hago a los ojos y nos hago a los ojos a las dos, pero hemos encontrado ese, ese calor de familia también en muchas amistades uruguayas, no claro sé si sí. tú piensas lo mismo. Sí, sí, sí, de verdad que son personas re, re lindas, receptivas, este, hay veces que una que otra, te puedo decir que un porciento de, de, de un cien que, que no, pero del resto, súper bien, somos unas siguientes personas. Y yo, yo recuerdo mucho que en los primeros años que, que estábamos acá en Uruguay, muchos compañeros de trabajo, los que nos fuimos muy decían te daban para adelante, vamos arriba, vamos arriba, y sí, nunca sí. se me olvidó esa frase, ¿no? <risa> Vamos arriba, como dicen acá, sí, sí. Este, Aparte de que, bueno, influye muchas cosas, ¿no? Depende de dónde comience uno, hasta dónde yo puedo estar ahora, y bueno, lo que espero llegar a ser, ¿no? porque ya no me va a quedar así <risa> así que bueno, ellos siempre te apoyan y te hacen hacia adelante, te asesoran, te ayudan en muchas cosas sí. que, que son de acá y es de, de ellos y, y, bueno, y te ayudan para que tú también por acá hay alguien que está bien. robando cámara, una punqueta, después me <risa> van a contar la historia de cómo llegó ella a tu Mira, vida y cómo <risa> llegó acá <risa> Bueno, la, la pregunta que sé que muchos van a querer saber, eh, lo hicieron de referencia también con el video que yo hice de mis 5 años en Uruguay, faltaron muchas cosas por decir, y es más o menos en cuánto tiempo crees tú que tardaste en encontrar una estabilidad o una mediana estabilidad, no me responde a todo en realidad cuando yo conocí a Irán de verdad la admiro muchísimo, para mí tomaste las mejores decisiones, cosa que quizás a mí no me pasó tanto, por eso que digo que la... depende de muchas cosas el cómo te va a ir en un país que no es el tuyo, depende de tus decisiones, depende de la suerte depende de muchos factores, el caso de Irán desde que la conozco, mira, comenzó a vivir en una pensión, al poquito tiempo ya estaba alquilando una casa, hoy en día alquilas un apartamento y bueno, más que orgullosa de mi amiga, de todo lo que ha logrado, no me quedan palabras y no es adulación ojo, no es adulación, realmente <risa> es admirable porque ella supo tomar las mejores decisiones para estar hoy día más estable pero quiero que me lo cuentes tú, claro, claro, bueno, este, cuando llegué llegué a una pensión como le dijo Irán eh, llegué a una pensión compartiendo primera habitación con dos Después terminamos compartiendo una habitación con cuatro personas en la misma habitación de mujeres eh, Compartíamos el baño para toda la pensión Así que bueno, yo dije, yo vine para acá a trabajar y a echar hacia adelante Así que voy a echar para no, no, este, adelante Así que bueno, empecé una pensión, trabajé de noche el turno que nadie quería, lo trabajaba cuidando pacientes. Pues empezamos siendo compañeras, éramos acompañantes en una empresa que no podemos nombrar, obviamente porque no tenemos los permisos, pero éramos compañeras de trabajo sí, también, sí, sí, recuerdo. Llegué. Cuidando pacientes de noche, eh, salía a las 6 de la mañana, todos los días trabajaba, todos los días de noche. ¿Te acuerdas dinero para poder salir de esa pensión donde ¿te acuerdas de esos inviernos que a veces nos veníamos casi que a pie? Eh, ya sea, no, boletos teníamos porque la empresa sí, nos daba por suerte boletos pero a veces nos consiguiamos que nos bajábamos un poco antes y nos caminábamos todo lo que era la parte de ciudad vieja en pleno invierno, por ahí están unas que la voy a poner ahí, por aquí en algún lado del video de frío ahí y estábamos más delgadas, acabo de destacar que las dos estábamos mucho más delgadas eran. me encantan los bizcochos me <risa> encanta no, la harina, los bizcochos de, de Uruguay y, y nada, es una foto muy linda que yo tengo que la voy a poner por acá en alguna parte del video donde bien, salimos bien. juntas en pleno invierno y veníamos de trabajar veníamos de trabajar, sí, sí es una experiencia que bueno, que, que bueno, si tú sales tienes que trabajar así que bueno, yo comencé trabajando bien, bien de noche trabajé más de un año de noche este, después me salió la oportunidad de tener otro trabajo así que trabajaba en la mañana así que trabajaba de noche y trabajaba de 6 de la mañana hasta el 12 del mediodía y sin dormir por supuesto bastante, ahorrando bastante, bastante fuerte, fue muy inteligente en realidad ella pensó en su porvenir pensó en su futuro y, sí. y eso es importante claro. después bueno, después de la pensión trabajé de noche este, a los Siete meses, más o menos, logré mudarme a una casa más pequeña con una habitación. este Como sabes, yo me vine sola, eh, duré, alquilé una habitación de una. Recuerdo que dormía en el suelo con un colchón. Recuerdo que teníamos un colchón que hicimos la inauguración. Me hicieron la, la inauguración de la, de la, la casita sí. las amistades más, más cercanas. Este, no tenía dónde sentarlo, se sentaron en el suelo pero claro. bueno, lo más importante es que ya había salido de la pensión <risa> creo si no, si que no, me si trataron no. re bien por cierto, disculpa súper sí. bien pero uno siempre quiere salir de esos lugares pues. claro, por supuesto, y de verdad que yo me sentí súper orgullosa de Ayrán de cuando hizo la inauguración de, de su casita había salido de la pensión y me acuerdo que nos sentamos todos en el piso todos en pero, el pero fue ese calor de familia, aunque no lo éramos, pero éramos amigos en ese momento, sí, es momento y bonito sí. en ese momento Sí, en ese momento era un grupo bien lindo, de personas lindas este, todos son personas lindas en realidad porque yo con todos hablo me, eh, estoy bien con, en todos, con, con todos, mantengo este, contacto pero sí, me recuerdo que inauguramos la casa y bueno, yo dije, ya salí de la pensión ya está, ya tengo mi casita, ¿ahora? el primer paso ya lo di ahora equipar la casa, ¿no? porque acá las casas no vienen equipadas <risa> <risa> bueno, no, creo que hay algunas que... que no hay pero que creo otra. que tienen que pagar pero es muy difícil conseguirla amueblada ¿no? a veces la creo que amueblada si sos uruguayo y estás viendo este video, déjanos un comentario cómo no se sé, dice, amueblada o amueblada. <risa> Bueno, como yo les comenté al principio de este video, que mi amiga hermosa, carismática, que nunca deja de reírse, eso es lindo, porque uno viene a compartir con ella y vienes medio bajoneado y sales alegre, salí, a salí bueno, si mal, sales recargado de energía. Ella es una de esas personas que tiene el don de hacerte reír, de hacerte sentir bien, tiene esa buena vibra que, que se contacta. Pero en realidad lo, lo que les había comentado al principio es que ella también es una profesional de la salud, eh, ella es enfermera, y licenciada, ha, licenciada enfermería, perdón, discúlpeme <risa> usted eh, si la ofendí. <risa> ¿Cómo fue ese proceso de homologar? Porque sé que hay muchos enfermeros que capaz que pueden ver este video, sí. que están por emigrar o que ya están acá y quieren homologar, fue difícil. Este, no es difícil. Bueno, lo importante es salir preparado de que vas a salir este, con todos sus trámites apostillados y legalizados. ¿Qué te pidieron? Eh, me pidieron eh, notas certificadas, me pidieron título, me pidieron carta de el trabajo comunitario. Este, Ay, no lo sabía, me eso pidieron ¿qué más me pidieron? bueno, todos los papeles, no sé las notas, el peso de estudio el peso de estudio, exacto que creo que, es que me ha faltado a mí durante todo este tiempo el, y sí, que todo. Es, el peso de estudio sería como que el comparativo de las materias que se vieron en, en nuestro país con las que se ven acá en, en Uruguay, ¿acá se estudian cuatro años o cinco años de enfermedad? cinco, cinco años, y en Venezuela es igual cinco años igual sí. cinco años. y si tú te especializas eh, ¿Puedes hacer una Puedes hacer materia? una especialidad, sí Te puedes especializar en, en cuidados intermedios en, en CTI Te puedes especializar en, no sé Aquí hay las personas que se, se van más hacia el área de maternidad que Es como otra área, o sea, es cuestión de ir viendo lo que te gusta Ahora te pregunto una duda que yo tengo ya que también he trabajado Y, y sigo trabajando en la salud o que no tenga mucho mm. que ver con la salud yo eh, Se dice nurse o NURSE bueno, se escribe, es que depende, aquí lo dicen NERS, pero en inglés es que de NURSE, ah, dice pero sí. la pronunciación acá es NERS. Todos los días aprendes algo ¿no? nuevo, siempre te tuve esa disyuntiva y que en algún momento algún amigo que fuera enfermero se lo iba a preguntar. <risa> <Pero> lo que pasa <risa> es que acá a, a las licenciadas le dicen NERS, y al enfermero le dicen enfermero. Por eso te, te dije te es que, se, que, que la NERS vendría siendo como la, la, la encargada o la jefa de todo el equipo de enfermeros, ¿no? De, de, de, equipo, piso. de, de ese piso en ese determinado horario que tú trabajas. En realidad ¿Sí? hay una jefa mayor que está encargada de, de todo el personal de enfermería, pero la NERS es encargada de ese sector durante el determinado turno que le corresponde a trabajar. Y después del NET está el supervisor, digamos. Claro, mi jefa. Ahí va, ahí va. ¿Y en Venezuela cómo era? Igual. No, en, en la diferencia es que en Venezuela el auxiliar de enfermería ya había sido quitado. Eh, habían sacado técnicos superiores universitarios, que acá era no hay, años, ¿no? que son técnicos superiores universitarios y licenciados. Allá el término auxiliar de enfermería lo quitaron. Cosa que acá todavía existe. Pues, existe sí, es ¿verdad? Sí. De hecho, en eh, muchos hospitales se mantiene esa esa figura, ¿no? Creo que capaz que sí, en todos sí. lo, los sanatorios se mantiene sí, esa sí. figura, ¿no? Sí. ¿Y estudian igual, cinco años? No? No, no, dos o sea, años. ¿no? Estudian menos, sí. Dos años. Ah, eso es lo más importante, que sigan estudiando, que no se sé queden los auxiliares. Así les digo a todos. O sea, pueden hacer eh, maestría, aunque oh, pues, Pueden acá, hacer no, la pero... licenciatura, claro. Yo siempre les digo que el, este es un país que que necesita mucho profesional y que siempre yo no soy uruguaya nata pero vivo acá y les digo a ellos que, que, bueno, que estudien y que no se caigan, que hay que hacer la licenciatura, si no hago que a sí. les guste, es que sí. se estudiando, obviamente la idea es proseguir esos estudios para cada día estar y ir, ir yendo en escalafón en escalafón, ir ¿no? es mejorando cada vez, porque Ajá. este es un país que, neces que necesita personal profesional y es lo que más en ciertas áreas que, que escasea, ¿no? Sí. Hay capaz que en, agro, en agronomía creo que hay bastantes, pero en ciertos rubros, en ciertas áreas de, de, de este país, por lo menos en el área de la salud, todavía falta más personal, más que sí, estudie sí, esta sí. carrera creo que faltan también un poco más de maestro Corríjanme si alguno trabaja en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de, de Educación en la NEP de Uruguay, corríjanme si estoy dando datos erróneos, por favor no quiero que después lo vayan a tomar a mal bueno Irán, y esta pregunta que te voy a hacer pero antes de hacértela, primero que nada eh, eh? que me dices que eso me asusta, te <risa> vas a hacer una pregunta y me, me asusta no, no. Bueno, este yo por ser la primera invitada de su macizón acá en su canal de YouTube. Les invito a todos los venezolanos, extranjeros, uruguayos, los que ustedes quieran a inscribirse en su canal, suscríbanse, suscríbanse denle like a todos los videos, apóyennos que va a llegar al primer K así que vamos arriba, anoten, suscríbanse, suscríbanse y besitos a todos Bueno y, y ya que hay una señorita por acá robando cámara con, con unos tanchitos verdes cuéntame la historia de cómo llegó esta niña preciosa, no se la agarrar. a tu vida, cuéntame Bueno, esta pollita preciosa que se llama amor Amor y hermosa Porque es amor, es una perrita. La el colorante no es invasivo, hacia el perrito para que sepan por las dudas. No o le sí, hacen que amamos a los animales? Lo a... Yo amo a los animales. Bueno, por llevo mi vida por mi pareja actual, mi novio venezolano, que lo conocí acá. ¿Viste? En es que sí. mi esquina de venir a Uruguay conocer ¿sí? a los amigos. Y conocimos. Con <ríe> a tus amigos? <ríe> a, a tu mis novio. amigos, ¿A mi novio? Y bueno, amor llegó a mi vida eh, porque ah, adoro los animales, me encantan los animales, adoro los perritos Me lo regaló amor? Y él me lo dio de, de regalo, de regalo cachorrita, re chiquitita y bueno, ya está me me lo... Y es amorosa y se llama amor Porque está llena de mucho amor eso es lo importante, por cierto, hay una persona que me estaba escribiendo en Instagram, por favor escríbeme bien tu, tu nickname para yo saber este, realmente lo, lo que me estás pidiendo creo que me ha pedido que apoye al rescate de animales acá en Uruguay por favor déjame en los comentarios si ves este video y todos los que sean amantes de los animales eh, estoy a disposición para todos los rescatistas, para todos los cuidadores de animales, pues para fomentar la adopción de, de animalitos en situación de calle. Soy, para los que me conocen, soy muy amante de los animales, así que mi canal siempre estará a la orden para todos aquellos amantes de los animales. ¿Qué es lo que consideras que te ha costado más en el adaptarte a la cultura uruguaya? No integrarte, adaptarte. Lo que más me ha costado adaptarme, a ver, que son. Eh, bueno, ya no, eso no me costó tanto la nocturnidad porque son bien nocturnos. Nosotros somos más matutinos de madrugar 5 o 6 de la mañana. En Venezuela madrugamos para trabajar, ¿no? Acá la gente está a trabajar relativamente a las 10 de la mañana, ¿no? Un poquito más tarde, algunos, ¿no? Algunos, capaz de. Depende porque, del lugar. Depende ¿no? del, del lugar. El área de salud, bueno, todos los días, toda hora, cada rato. Sí, Así okay. que, amontón. Este pero eh, al, al comienzo me costaba mucho la nocturnidad porque eran bien nocturnos, cenaban tardísimo, me costaba comer no, más, un asado, una carne, a las 11 de la 11 noche. De la noche sí, perdón, o sea, bien no. nocturno. Creo que al comienzo lo principal que me costó fue adaptarme a esa nocturnidad. Ahora soy re nocturna, trabajo casi que de noche, o sea, me gusta más la, súper, la noche. La es más, más viva, claro. sí. este, Creo que al comienzo, eso. Y después, bueno, adaptarme a sus palabras. Acostumbrarme a sus maneras de hablar. Al TA, el TA que nos ta, gustó ta. tanto al principio. Ah, yo decía mucho ok. Porque me decía, okay, sí ah, ok, bien, yeah, bien, yeah, fino. Vale, es que el está. ok sería como algo, el TA acá, no, más o menos. Un ta, es como sí. un TA que lo usamos casi que para, para casi todo el contexto, ¿no? Sí, sí. sí, está cuando está bien, está nos eh, vemos matar tarde tata entonces <risa> sé, para nota sí, toda. Pero, no tranquilo pero sí una que otra palabra depende con qué trabajes viste yo he trabajado con, con salud desde que llegué, viste, cuidando pacientes después trabajé en la mañana no con área de salud pero en un supermercado viste, entonces Viste, viste una sí, palabra sí, uruguaya sí, ¿no? una palabra uruguaya Pero bueno, es parte de, de, de, de todo ese proceso ¿no? Del de proceso de adaptación Desde las palabras para que ellos te puedan entender Es el mismo español No sé, me van a decir que sí No son me igual. importa Pero son, como Pero volados, son ¿no? palabras que tú tienes que aprenderlas a decir Yo no hablo uruguayo pero si digo palabras, por ejemplo, a, a personas de 70 años, 80, que tengo que decirle palabras bien uruguayas para que ellos me entiendan. Claro. ¿Cómo pasas? Eh, ¿Andas bien? Eh, no le puedo decir, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo chévere? No, o sea, tengo sí. que adaptarme a una vida de, de, de un país uruguayo, tengo que adaptarme a ellos, a la persona Si tú eres extranjero, no es que ellos se van a adaptar aquí, no. Solo no son, tú no te no tienes no que adaptar a ellos y de a poco uno se va adaptando a su manera de ser, de trabajar, de vivir lo, lo que queda, bueno. y todo lo que re, o, relaciona al lo que es estar en otro país. Exactamente. Bueno, a mí me pasó sí. muchas anécdotas y muchos otros que están en... Bueno, pues, si no vieron esos videos de palabras venezolanas versus uruguayas, parte 1 y parte 2 se lo voy a dejar por algún lado del enlace de este video para que puedan verlo y bueno, cerramos un ratito de esas anécdotas me pasó. ¿Tú tienes alguna anécdota que, que te causara bochorno? ¡Ay, bochorno! ¡Sí! Aquí, ¿Se puede eh, decir? ¿Se puede sí, decir sí, la palabra? Sí, o tengo eh, que poner el, el piti? Bueno, no aquí. sé, yo creo que se puede decir, de repente, si acá... ¿Con me qué me... palabra fue la, la que más te llevó a sentirte, o sea, te llevó a sentir bochorno tal vez? Eh, sí, estaba yo recién llegada, iba en la calle caminando, chan, chan, chan, chan, se me cayeron los audífonos al suelo y yo, ¡Ay, los voy a recoger! Ay, me lo puedes rec me lo puedes recoger, pasó alguien y le me dije, me lo puedes recoger, aparte de un hombre Ay, va, ay. nunca me pasó con esa palabra, nunca me pasó con esa entonces, palabra dijeron, ¡Pah! <risa> Entonces, dijeron, pa! dónde <risa> Como que fue de <risa> Bueno, se me cayeron, entonces aquí no, no, no vas a decir recoger algo del suelo hay muchas palabras que, que en principio, no, no, no, por lo menos ya, no las voy a nombrar ahora, vayan a ver ese video en ese enlace, por favor, para que se un ratito, porque de verdad que fue muy vergonzosa. A ver. Pero yo creo que ya en poco tiempo nos pudimos ir integrando, nos pudimos ir adaptando. Sí, ¿verdad? sí, uno se va adaptando de a poco, aparte que las personas son re bien, el lugar donde yo llegué a la pensión, este, la persona que me recibió súper linda ella súper bien Uruguayo también. bien Uruguaya cristiana una excelente persona de corazón humanitaria o sea te puedo decir que es una persona que de verdad eh, me ayudó en muchas cosas y, y bueno siempre un, un... vamos arriba un vamos arriba y un vamos para adelante y sí, de verdad sí. que a todos esos uruguayos que apoyaron a mi amiga Irán y que me apoyaron a mí en todo este camino un beso sí, sí. Un beso para mis compañeras de la empresa que ya saben que estuve hasta hace poco y los que están ahora porque no podemos nombrarlas claro que porque sí. no tenemos el permiso obviamente y por supuesto para los compañeros de, de mi vida en su trabajo también Hace dos años eh, inició un virus que azotó al mundo entero un virus que nadie esperaba que eh, por supuesto nos agarró inesperado y hubo una línea completa de profesionales y de personas de oficio que estuvieron al frente de esta situación y por supuesto tenemos que empezar por los médicos, los licenciados en enfermería, los, enfer los auxiliares de enfermería, los tisaneros los camilleros, las personas que estuvieran en atención al usuario de los hospitales, el personal auxiliar de limpieza, los ascensoristas, todas las personas que trabajaban en sanatorios, hospital a nivel mundial. Pero vamos a enfocarnos en Uruguay específicamente que es un país tan chico y por supuesto porque nuestra entrevistada, nuestra estrella de hoy en el video, es una profesional de la salud y aunque se esté riendo, eh, eh, yo sé que ella va a ser un poquito serena, nos va a contar porque realmente fue una situación bastante seria la que eh, se vivió eh. ¡Ojo! Quiero decirle que ella no es que se ría por mal A veces se ríe, yo la conozco por su risa nerviosa, es así, el sí. nervios pero ella saca la risa y, y al final te termina sacando la sonrisa Pero bueno, Irán, volviendo al tema ¿Qué ¿no te fue esa ser. experiencia difícil? Dificilísima Agotadora, difícil, cansón o sea, a estas alturas todavía me canso yo todavía me visto, me visto, me visto me cambio de ropa, me baño no me baño, o sea todo es un protocolo que bueno que hay que seguir para todos pero cuando empezó, cuando eh, estaba cuando, platente, cuando, cuando, comenzó, cuando no se sabía nada, no ah, existía vacuna no. cuidarnos mucho, cuidarnos mucho mucho, mucho, mucho, a mí no me ha dado covid ah. gracias a Dios por supuesto <ríe> a pesar de que soy personal directo de la salud y he trabajado con muchos pacientes eh, Infectados, me así, para ¿no? bueno, decir la palabra, difícil, fue muy difícil la adaptación, eh, estudiar todo, hay que estudiar y leer para saber todo el conocimiento de lo que había que hacer en esos momentos, qué decisión tomar con el paciente, quién era la persona que iba a estar de acuerdo de, eh, que iba a estar en atención directa con el paciente, ¿viste? Porque uno, como licenciado, tiene que dejar a alguien que se va a quedar con ese paciente en atención directa, y bueno, estudiar. Eh, leer, el Ministerio de Salud del país eh, hizo muchos eh, cursos por decirlo así online donde nos enseñaba al personal de salud, excelente, eso me parece buenísimo de parte del Ministerio de Salud de acá para que estuvieran al para que estuviéramos al tanto y con toda la información tanto epidemiológica, de primera y... mano de todo lo que debíamos hacer con, en todos los sanatorios e instituciones de, del país para trabajar. Hay una cosa muy importante, era, me acuerdo yo que te, te escribía en esos momentos, Álvaro, estaba yo viviendo en Nueva Palmira, Colonia, en ese instante, y me preocupaba porque tenemos otros amigos en común, otros que también son enfermeros, ¿no? Sí, sí. Eh, y en algún momento, si se da la oportunidad de entrevistarlo, bueno, al se, se dará. Al al vez. Vez. Pero en realidad, se veía el agotamiento de ustedes, del personal médico. Se o sea, le decían a la gente, no, no es que no salgan a trabajar, pero tengan precaución, no vayan a fiesta. Y, y no es que, no, no, no es que dejé de decirlo, yo todavía lo digo, o sea, yo todavía me cuido, yo todavía tengo pacientes, yo todavía, a pesar de que está la vacuna, están los, los, los síntomas me disminuyeron, ¿no? Pero eh, todavía estoy de cuidarme, de vestirme, de, de todo, o sea, simplemente es tener una vida... Ya mentalizado en que debemos cuidarnos por ahora, o sea, hasta que llegue en algún momento, si se llega a ir todo esto. Esperamos pero sí, porque todos deseamos que se vaya. Pero bueno, este es como difícil, saber, es difícil como decirlo, pero bueno, yo todavía digo que hay que cuidarse, hay que tener conciencia, ah, hay muchas personas que te puedo decir que ya cursaron todo, pero puede volver a repetir. o sea... Sí, hay gente como nosotros que por suerte no, no se ha contagiado hasta el momento y somos mm. personas, parte, tú principalmente personal de la salud, yo trabajo sí. para la salud en este momento también. Y gracias a Dios, no sé si soy asintomática, la verdad. Totalmente. Pues o sea, asintomática creamos inmunidad de tanto trabajar en la salud que ya que, que nos es mucho inmune a todo lo que, lo que suceda, pero cuál sería? Hasta los hisopados tantos que me dicen. Ah. No, ya perdí la cuesta. Y para todas nunca me, me ha tocado hacer Ya perdí la sí. No, no, no me ha tocado por suerte hasta ahora, pero sí una recomendación, obviamente, a, a toda la población uruguaya o no uruguaya. Bueno, mi, mi recomendación para todos es que este. Ah, tomen las medidas como siempre eh, si llegan de la calle, lavarse las manos con agua y jabón, tener su alcohol en gel, cuidarse porque así hay personas que ya le dieron pero que pueden volver a repetir y hay personas que no les ha dado que bueno, tal vez son asintomáticas o capaz de verdad no han cursado la enfermedad, que bueno, que, que utilicen las medidas cuando estén en lugares cerrados y todo eso que es lo que bien incentiva acá en Uruguay y acá, bueno, por las dudas nos van a decir, bueno, pero ustedes no estaban usando tapabocas mientras hablamos. La verdad, mira, yo, yo me baño en alcohol, todo el día en mi trabajo es una constante. Cada un minuto nos estamos echando alcohol porque estamos en contacto con muchos usuarios y es inevitable. Yo creo que yo creo que por eso nos hemos hecho inmunes. Y obviamente eh, tuvimos la precaución de que, de que ninguna de las personas que estamos acá en este momento, nosotras y las personas que nos están grabando, que de un lado y de otro, unos amigos atrás, el novio de Ayrán, está también mi pareja que nos está ayudando a, a grabar. Y bueno, por supuesto, eh, no tenemos tuvimos síntomas. la precaución. En realidad no tenemos síntomas, nadie tenía? tiene síntomas, eh, nadie está claro. en contacto recién con alguien con, no, eh, positivo. Con o sea, todo bien normal, así que nada, usar o las medidas y ya estamos. Exactamente. Pregunta, por supuesto, Irán, no te la puedo dejar de hacer. Creo que no se la voy a dejar de hacer a ningún venezolano que me toque entrevistar. Esta sesión, como les decía al comienzo del video, es una sección que quiero que sea parte en los futuros videos de mi canal. Y bueno, tú eres mi primera invitada. Vamos a ver qué tal nos resultan estos videos de, de entrevista. Bien, y... yo soy famosa, por... Ya sabemos, muy carismática y generosa y muy amiga, estilo, Se está pasando bien, ojo, les digo Porque realmente ella es muy bochinchera Muy alegre, muy con el guaguancó Ahí a flor de piel de los venezolanos Pero bueno, en realidad lo que te quería preguntar Es qué es lo que más extraña de nuestra Venezuela Además, obviamente, de nuestra familia De nuestra querencia eh, mi familia <risa> Ya lo digo todo Mi familia, extraño a mis padres porque están allá todavía Los dos están los allá Los dos, mis dos padres, mi madre mi padre, mi hermana, extraño a Odín, el consentido de la casa que es un perrito mi hijo cuadrúpedo, y mi hijo perruno, o sea, Odín, que allá está lleno de amor, de mi familia extraño las playas, ¡Pah! Acá. extraño las playas, las playas, este, los fines de semana de vamos Soledadera? a hacer? vamos a la playa, extraño el Ávila la, porque uh -huh. soy de Caracas y así El extraño la la ciudad de Caracas no, por, eh, Iba a Lávila a, a subirla un sábado, un domingo no tenía nada que hacer, pues no subo a extraño amistades bellas que desde allá, amigos Pana, amigas, colegas, colegas, ah. una gran familia de amistades que, que siguen allá echándole bichón Gana, echándole bichón, nosotros los, echándole los venezolanos eh, ganas a la vida y bueno, extraño muchas cosas pero bueno el abrazo de la familia se extraña eh, ese también, abrazo, ¿no? ese abrazo de familia, ese abrazo sincero, ese abrazo de amiga, amiga no sé, para ti, para mí los momentos más difíciles han sido los, el cumpleaños de mi mamá, de mi papá y las navidades. Bueno, para mí todos los momentos importantes de la vida de cada persona que amo es difícil. Tanto el cumpleaños de mi padre, de mi madre, las navidades, este, una reunión, que están reunidos haciendo algo, una sopa. Eh, extraño estar ahí, simplemente extraño, extraño estar con mi familia y estar ahí. Y bueno, ayer eh, cumplió dos añitos, mi, mi abuela de que partió, lamentablemente no pude estar con ella en Venezuela en ese momento. Estaba trabajando acá cuando me enteré. Y ¿Te ha tocado pasar por ese momento no. de perder algo Gracias a Dios no me ha tocado pasar por eso. Y espero por ahora no pasar. Gracias a Dios, Por ahora para, para los que todavía tienen a todos sus familiares este, en Venezuela o en el país que te encuentres, porque en realidad este canal está abierto a todos los principalmente extranjeros que están acá en Uruguay, sea venezolano, dominicano, panameño, italiano, de donde sea Españoles, por supuesto a nuestra comunidad de seguidores uruguayos, que, que esos compañeros, amigos, suscriptores que han llegado al canal por, por medio de, de sugerencias, de, de, de la forma en que sea que hayas llegado a este canal, bienvenido, gracias y por supuesto también este canal es para ti. pero era muy agradecida, muy contenta de que me hayas recibido en tu nuevo hogar el que has construido con tu esfuerzo y por supuesto con el apoyo de, de tu pareja actual claro. y nada amiga, contenta de que me recibiste claro, muy orgullosa Sí, bienvenida de siempre, siempre bienvenida. Gracias, gracias Muy orgullosa de, de mi vida, pero por supuesto por, por el hecho de, de, que son, de, de que sos, viste, que ya se me pegan tanto las palabras, de que igual, eres, de que eres <risa> una eh, migrante ejemplo, en realidad. Aquí bueno, has logrado bueno, muchas cosas. De a, de a poco, yo diría que de a, de a pasito, pasito a pasito, poco no, no pasito eh, lento pero seguro pero se llega y bueno no si sé las cámaras son tuyas si tienes bueno bueno si tienen preguntas dudas con respecto con respecto a los documentos papeles algo eh, eh, se salud? suscriben en la salud se suscriben y le hacen comentarios ahí chicho ella bueno, me, me avisa yo me encargaré de hacerte llegar a esas me preguntas responde. si es que las hay para que bueno, obviamente sean totalmente responsables. Se responde, claro que sí. Y bueno, acá hoy no me voy a despedir sola, hoy me despido de ustedes con esta buena amiga y profesional de la salud. Así que nos vemos la próxima con un nuevo video. Suscríbanse, síganla, sigan las sigan. chichi. Nos vemos ¿qué? Gracias.